Hola amigos, les saluda Ricardo Bustos, director de Los Alfa 8, los invito a que escuchen una entrevista espectacular que realizó Otto en el canal OZ Producciones, eh, recordando toda nuestra historia musical y muchas anécdotas y, y todo lo que está pasando, lo que estamos grabando, lo que estamos haciendo, está buenísima la entrevista. Hablamos también de nuestro nuevo lanzamiento, Sin ti la luna deja de brillar y de muchos éxitos. No se lo pierdan, está muy chévere. Así que seguimos con los Alfa 8. Mm.